nos acompaña Juan Correa, que es el director de Ambiente y Energía de la Municipalidad de Guaymallín. Ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Juan. ¿Cómo bueno, estás? Gracias ¿Qué está por venir? día. Un Muchas gusto. gracias. Gracias por los aplausos. Un placer. Un placer. Gracias, gracias, por, Gra gracias por visitarnos. Uh -huh. este, bueno, mañana es el Día Mundial del Reciclaje. Estamos atravesando una semana, en realidad, muy importante para todo el mundo, porque es este, el día en el que se concientiza no uh -huh. la importancia de reciclar, de aportar nuestro granito de arena con el medio ambiente. Pero si bien, cada uno, desde el individual, puede hacer su pequeña acción. Está buenísimo que los gobiernos y el Estado acompañen estas iniciativas, ¿no? porque allí es donde se genera el gran cambio, ¿no? De, de base. Y Guaymallén está llevando a cabo diferentes actividades y Juan justamente nos viene a, a contar de qué se tratan, cómo se pueden sumar los vecinos y demás. Perfecto. ¿Por dónde arrancamos, Juan? Bueno, me parece que muy buena la introducción. Uh -huh. Yo creo que el reciclaje hoy en día eh, ya es algo que se viene haciendo por uh -huh. parte de todos los gobiernos, como bien decís. ...cada uno con sus modelos, uh -huh. etcétera... ...y es muy importante entender cómo consumimos... ...y qué en nuestro consumo, qué generamos... Uh -huh. ...si nosotros generamos distintos tipos de productos... ...que tienen, eh, tienen distintos procesos para hacerse... ...como separación, enfardado uh -huh. y otros procesamientos... ...a todo eso se le llama el reciclaje... Uh -huh. ...en nuestras casas podemos principalmente poder separar... ...lo que son los reciclables secos... Ajá. ...que son productos como el papel, el cartón, uh -huh. el vidrio, el plástico... Bien. ...y eso tiene una línea... Y otras, que ahora voy a, voy a profundizar sí, sí, sí, un ratito, dale. y otras líneas, por ejemplo, el compostaje, que en, en esta época que tenemos las hojas, que nos tapan todas las acequias, sí. todo, podemos, entre el orgánico, que veo ahí la cocina que se está uh -huh. generando, eh, lo, los residuos de cocina que Ajá. tenemos, junto con esas hojas podemos compostar en nuestras casas. Así claro. que hay muchas actividades que se pueden realizar. Uh -huh. En lo concreto, nosotros, eh, como bien decís, en la semana vamos a estar haciendo distintas iniciativas. Uh -huh. Concentrados el día de mañana, en la Plaza del Encuentro, vamos a hacer una feria del reciclaje. ¿sí? Bien. Por el Día Mundial. Es una feria que va a estar de 10 horas a 16 horas uh -huh. en la Plaza del Encuentro, en Libertad y España, uh -huh. de Villanueva. Villanueva Ahí vamos a tener eh, distintos proyectos que utilizan materiales reciclables, o sea, emprendedores verdes. Buenísimo. Eh, vamos a tener distintos stands de empresas como Reciclar, Ecocuyum. Eh, Reciclar trabaja con los aparatos eléctricos y electrónicos, con esos residuos. Uh -huh. Ecocuyum, con los eh, residuos a partir de los neumáticos fuera de uso, ellos ajá, generan... Ya. En otros productos también se hace un reciclado mecánico. Uh -huh. Asimismo vamos a tener eh, a gente como Ruggeri también que hacen bioinsumos a partir de todos los residuos orgánicos. ¿sí? Uh -huh. Además de eso vamos a tener los stands de reciclaje inclusivo, que es uno de nuestros programas también que, que hacemos junto a, a Recuperadores Urbanos, uh -huh. donde no solamente vemos el, la importancia ambiental de poder reciclar, sino también de poder generar eh, valor y eh, y mantener, digamos, eh, lo que son los sueldos también y la parte económica, que es importante también recalcarlo. Son la, oportunidades. La, la famosa economía circular, ¿no? Efectivamente, me, me, tomas, me, <risas> me, me adelantaste, pero es la estrategia de economía circular uh -huh. que hoy en día y durante varias generaciones vamos a tener que, que tener en claro eh, ya que son, son muchas oportunidades de trabajo a partir de los residuos que claro. en otro momento nosotros lo pensábamos que eran desechos y nos lo queríamos sacar uh -huh. de encima cual. Cual. hoy hay muchas oportunidades para poder trabajar con cada uno de esos Pero, Bruno, uh -huh. Juan, ¿y notas un incremento en la conciencia? porque hay muchos talleres, capacitaciones se conoce mucha información al respecto uh -huh. ¿crees que hay mayor conciencia, por lo menos en lo que Guaymallén respecta? totalmente, totalmente uno ah, sobre estos temas, eh, no solamente hay personas, las nuevas generaciones que ya vienen mucho uh -huh. más con una mismo mucho más claro respecto a estas temáticas, sino también gente mayor que siempre lo tenía en cuenta y lo que son instituciones, escuelas, uh -huh. por ejemplo, o distintos emprendimientos y empresas grandes también participan, clubes y polideportivos, Buenísimo. se va generando digamos, la, la participación activa. Y esto me da pie también para comentarles que era otro tema que trabajamos con voluntarias y voluntarios frente al cambio climático. Uh -huh. ¿sí? De hecho, hace poquito tuvieron como un primer gran encuentro donde ya empezaron a trabajar. Efectivamente, nosotros uh -huh. tuvimos el inicio de este año Bien. con voluntarios y voluntarias, que, que fue, eh, continuamos con las acciones que los años pasados estuvimos haciendo, uh -huh. si hicimos la convocatoria este año. Bien. Ese, esos equipos que se forman, es personas que voluntariamente donan sus tiempos, digamos, para distintas sí. actividades y principalmente acciones de difusión, de concientización, de generación de información también, de uh -huh. contenidos, y eh, ellos van trabajando en distintas ferias, en distintos clubes, eventos, uh -huh. donde van difundiendo esa, esa, esa, digamos los distintos contenidos de los programas. Uh -huh. Es importante ahí aclarar que eh, nosotros entendemos que el cambio climático está presente, ya estamos observando uh -huh. bastante de esos uh -huh. elementos, sí. y a lo largo de las, nuevas, de las generaciones uh -huh. se van a dar, Eventos. Entonces, estos equipos forman parte de la acción climática eh, frente a esto. Entonces, Bien. están todos invitados, vamos a tener un, un stand exclusivo, digamos, para voluntarios y voluntarios para sumarse las personas. Ah, sigue que abierta quieran. la convocatoria. Totalmente, bien. una convocatoria abierta. Buenísimo. Bien. Es que está, está bueno la, la generación de estos espacios porque viste que a veces te pica el bichito sí, de la solidaridad total. o de la ecologesis. Bueno, pero ¿por dónde puedo empezar? ¿A dónde acudo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿A dónde acudo? Está bueno que en estos espacios eh, uno pueda de, desenvolverse en ese sentido y decir, bueno, estoy haciendo mi, port, mi aporte ¿no? Seguro. para el medio ambiente. Está buenísimo. Ahí veíamos en unas imágenes, Juan, de, de la notita anterior que habíamos uh -huh. abierto, eh, el... Que me despertó curiosidad preguntarte, ¿el departamento tiene su propia planta de reciclaje, de separación e de residuos? Efectivamente, sobre ah, lo, que, lo es que es que el vimos. plan de reciclaje uh -huh. inclusivo, bien. Eh, nosotros trabajamos conjunto a cooperativas, trabajamos sí. en la recolección desde casas, en ah, las promociones y a su vez con el traslado de esos materiales y van todos a la planta que está en Jesús Nazareno, bien eh, en, en esa planta lo que ocurre es que se produce lo, la separación de los distintos materiales en, en calidades que requiera la industria del reciclaje sí. y toda esa planta lo que permite es poder vender en, en blanco, digamos, a la industria del reciclaje. Ah, Entonces, ah, de esa manera nosotros aumentamos material reciclable y además también aumentamos la economía de el sector, digamos, de los eh, recuperadores, de los recuperadores urbanos y, y las recuperadoras urbanas, tienen su, su lugar de trabajo, tienen sí, sus sí, lugares claro. de trabajo y uh -huh. sus apoyos con los equipos y con Bien. distintos elementos. Y ahí es importante rescatar esos roles ambientales que ellos van van realizando uh -huh. y nosotros también reconocemos el valor social que tienen por, por supuesto. porque hay una vinculación Totalmente. territorial con la promoción ambiental y uh -huh. digamos distintas actividades que van van ocurriendo y nos permite nosotros aumentar la cantidad de personas, aumentar el material reciclado uh -huh. y aumentar económicamente también a, a las familias que forman parte uh -huh. del reciclado uh -huh. Sin duda, es fundamental el, el trabajo que hacen los sí, recuperadores totalmente sí. Más allá de estos eventos y encuentros que estábamos viendo, Guaymallán bueno, tiene distintos puntos para que la gente pueda acercar en cualquier momento sus materiales y demás para poder ser reciclados Efectivamente, uh -huh. ahí en la página web del municipio, sí. ahí tienen un link, que es el link, un punto de hipervínculo, donde es el centro verde ahí tienen todos los puntos y los distintos horarios Uh -huh. ...donde las personas pueden acercar su, sus reciclables uh -huh. en los distintos horarios. Eh, ahí a su vez también vamos ampliando el plan de reciclaje inclusivo, un plan progresivo... ...entonces en la medida que nosotros podemos ir capacitando a recuperadores urbanos también... Uh -huh. incorporando nueva, ...y vamos incorporando nuevas rutas de recolección diferenciada Perfecto. en los barrios. ¿sí? Asimismo también empresas también están participando, comercios de cercanía, comercios medios también y hay distintas instituciones como el mismo municipio que, que participa en la separación selectiva, digamos. Perfecto, Perfecto. está buenísimo que... Que los municipios puedan apoyar estas diferentes iniciativas uh -huh. para que uno tenga a dónde recurrir, ¿no? que sea más fácil y que cada uno pueda ponerse las pilas y, y aprovechar estos espacios sin dudas para, para poder sumar con este cambio climático que ya está a la vista, como vos decías Juan, ya vamos viendo a poquito las consecuencias y años por delante sabemos que se viene complicado, sabemos uh -huh. que las próximas generaciones quizás lo van a sufrir más que, uh -huh. que nosotros y está bueno que, que aportemos a trabajar desde para... Ahora, tal cual, empezar sí. a trabajar desde ya. Y yo, yo creo que efectivamente lo van a sufrir más, pero bueno, también vienen con una mirada mucho más transversal sobre esas uh -huh. problemáticas, entonces Totalmente. desde cualquier ámbito que se pueda uh -huh. trabajar hay acciones climáticas a hacerse, sea desde los medios de comunicación, uh -huh. sea desde una escuela, sea desde un emprendimiento, de cada uno de uh -huh. los que formamos parte de la comunidad. Toda necesitamos estar pendientes por y supuesto. atentos hasta ponernos a esta las pilas. Es que eso uno es. realmente no toma conciencia por ahí de la cantidad de residuos que genera en casa. Sí. Hasta que te pones a hacer, por ejemplo, las botellas de amor. Viste, que es estas botellitas con sí, plástico, sí, sí. Uh -huh. y dices, ¡ay, cuánto plástico! Y empezás a meter, empezás a meter sí, ese wow. La cantidad de sí. residuos que generamos que no tomamos conciencia es que va a parar directamente a la basura. Eso. Y todo eso contamina. Entonces, a ponernos las pilas, a separar, a acercar a los distintos puntos que, con los que cuentan los diferentes municipios, porque afortunadamente tenemos que decir que en Mendoza son cada vez más uh -huh, las sí. municipalidades y las comunas que van tomando iniciativa, que van tomando cartas en el asunto, así que los vecinos de Guaymallén ya saben ya sabemos, ya, ya, ya tienen Juan. todo el panorama aclarado, a meterse en las redes sociales, a investigar un poquito en la página de la Múnica y cuentan con toda la información y bueno, aquí en pantalla hemos compartido también un número de teléfono, sí, un, un, un mail Instagram. para dejar cualquier duda, cualquier consulta que haya quedado pendiente, eh, que así se las van a estar respondiendo pertinentemente. Gracias, Juan. Bueno, gracias, Juan. muchas gracias. Sí. Reitero ¿Sí? La, la convocatoria. Mañana Dale. de 10 a 16 horas en la Plaza del Encuentro uh -huh. vamos a tener la Feria del Reciclaje, donde vamos a tener todos los elementos que hemos estado hablando. Así que toda, todo, todos los vecinos invitados. Muchas más gracias. que invitados y gracias, apoyar a esos emprendimientos a sumarse. sustentables. Sí, sí, a ser más conscientes, totalmente. Y que es hermoso el trabajo que hacen. Gracias, gracias Juan, Juan. nuevamente.